No hay avances. No hay avances porque se han llevado adelante eh, medidas menores, es lo que nos informan desde la justicia de San Rafael, pero la verdad es que estos resultados han sido negativos por ahora. Continúa eh, detenido una única persona, que es Mauricio Albornoz, este inquilino de Silvia Chávez, la enfermera jubilada desaparecida de 73 años. Recordemos que eh, la última vez que se la vio fue entre el 19 y el 20 de julio, Julio, no hay precisiones porque en realidad nadie hizo la denuncia, eh, se estima que ella desaparece entre esos días, más precisamente hasta el 21 de julio, ¿por qué? Porque es cuando eh, deja de funcionar su teléfono eh, celular, que no se sabe si se quedó sin batería, si alguien eh, termina pagando el teléfono o ella misma. La verdad es que es todo una intriga lo que ha pasado con uh -huh. esta mujer. La semana pasada se llevaron adelante rastrillajes en diferentes zonas de San Rafael, sobre todo en fábricas y fincas, eh, algunas abandonadas, en donde se hizo un rastrillaje, se eh, obtuvo algunos elementos que podían ser de interés, pero, pero hasta el momento ninguno nah. de esos estaría relacionado con la enfermera. También hay que tener en cuenta que eso demora los resultados del de análisis de algunas claro. prendas que habían recogido en el lugar, pero también es cierto que eh, son algunos lugares que funcionan como tipo basureros, entonces claro. es difícil eh, poder determinar que alguna prenda pertenezca a esta mujer. ¿Por qué se llevaron adelante esos rastrillajes? Bueno, porque eh, Mauricio Albornoz tenía, tenía antecedentes eh, policiales y en algunos de ellos, por ejemplo, había robado una camioneta en una zona que fue donde se llevó adelante el rastrillaje. Frillaje, la justicia entendía que a lo mejor se había sucedido o él estaba está involucrado en la desaparición de esta mujer, podría encontrarse uh -huh. algún elemento importante en ese sitio. Lo cierto es que los resultados fueron negativos. Por lo tanto, sigue siendo incógnita, Se está buscando esta mujer. Lo decía el fiscal la semana pasada cuando lo entrevistábamos en esta misma edición, tanto que es un caso que ellos no tienen ni siquiera precedentes no, en no, San Rafael, es muy raro, ¿no? porque es muy misterioso por todas las. Por las ponemos en contexto una mujer que eh, está desaparecida desde julio, pero que recién la familia este, denuncia en noviembre, en noviembre, porque va una señora y dice, ¿qué pasó con la investigación por la desaparición de mi Silvia, tía? Silvia Chávez, claro, la, era la ex cuñada. Pues la ex la, cuñada, y le dicen, de, pero ¿qué de qué O sea, ni la policía estaba al tanto, no, al tanto. no había denuncia. Y recordar todo lo que es la casa, ¿no? Que también es muy misteriosa la casa en sí, la claro. casa que estaba en disputa con una Primero hermana. Primero que Silvia Chávez se llevaba mal con todo el mundo, ¿no? Con sus vecinos, eh, tenía una relación familiar también bastante eh, compleja y la, eh, la vivienda donde ella estaba residiendo era una vivienda que estaba en disputa entre uh -huh. sus propios familiares, sobre todo con una hermana. ...que Lucía Chávez, la cual también está dentro del radar de los sospechosos, ¿no? Eh, hoy hay una sola persona detenida, que es el inquilino, porque se llevaba mal con el inquilino... Eh, ...recordemos que también ella había solicitado eh, la colaboración de una abogada... ...para que pudiera desalojar a claro. este inquilino... Allí se convence, por eso es el principal sospechoso, porque además a lo que decía el fiscal, ¿por qué se convierte en el principal sospechoso? Porque primero que tenía conflictos con Silvia Chávez por esto de que no dejaba la vivienda. Por otro lado, eh, tenía él de que desalojar ese, ese departamento. En los primeros días de agosto no lo hizo, lo hizo en septiembre. Claro. Cuando fueron a hacer un allanamiento, encontraron ventanas que pertenecían a la casa de Silvia Chávez. Y por otro lado, la casa donde estaba Silvia, Silvia Chávez era eh, estaba adelante de ese departamento por lo tanto esas personas esos inquilinos salían permanentemente uh -huh. por un pasillo por lo tanto se tendrían que haber dado cuenta de que, que, no algo, estaba. que, claro. Claro, que algo estaba pasando porque estaba la luz prendida más las, las, y las cortinas y nunca hicieron cortinas. ninguna denuncia Nadie ni nada, hizo ¿no? ninguna. y sí, la, hermana, la hermana filmó absolutamente todos los movimientos que hizo en la vivienda porque ella toma posesión de la misma, es decir que se va a vivir a la casa de claro, Silvia pero Chávez pero también es raro ¿no? Que la hermana haga posición de la casa y no haga denuncia de la desaparición de su hermana, es, por más mal que te lleves. Sí, es sí, todo raro. En todo este raro caso, y claramente. filmó cada paso sí, que sí, hizo. Sí, ¿no? Sí. Hay 38 videos filmados por la propia hermana. Donde Quizás fue en su registrando defensa. ¿no? Uno sospecha que lo hizo en su defensa para decir, bueno, si esto es pasa algo. La yo fiscalía. Me Pero estoy es raro, atajando. Raro, raro. Pero es todo muy raro. Es raro, aparte raro. las cosas que se encontraron: un altar, eh, fotos eh, quemadas de familiares en un horno de pan. Y también habían fotografías del matrimonio de Silvia Chávez que estaban rotas en la cama, lo cual no encontró la, la fiscalía, sino que eso se demuestra a través de los videos filmados por la propia bueno. hermana. O sea, la verdad es que es un caso muy extraño, pero hasta el momento nada no de nada de Silvia Chávez. Bueno, gracias.